¿Estás del pinche plastilina moch? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, cabrón? No creer, el escorpión. No mames, por fin te vas a volver famoso otra vez. No seas indio, cabrón. No estamos en Monterrey. Bueno, estamos en Mérida, es lo mismo. Así es. Están unidos astralmente en Mérida y Monterrey, ¿eso es cierto? Hay mucho Monterreyeno aquí en Mérida invadiendo. Bueno, te va a ir con <risa> No, porque el escorpión sabe. Que... Y ¡No mames! <risa> <risa> <risa> Huele a rancho. ¿Quién llegó? <risa> Julián Álvarez. ¡Pum! ¡Pum! ¿Tú sabes dónde estuvo Julián Álvarez en sus inicios de su pinche carrera? En la MS. ¿Y sabes por qué lo corrieron? ¿Por qué? Te vas a enterar ahí, cabrón. ¿Por qué te En a el escorpión al volante te vas a decir tu relación homosexual del pinche Alan con el pinche Julián Álvarez. No, me ¡Te mentira! lo juro! ¿Quién era quién? Pues, eh, hacer el Sistina ¡Ah! ¡Ah! y todo el... Se turnaba. ¡Ay, suerte. escorpión Vamos a hablar con el escorpión ¡Hola! ¡Qué tranza, Belinda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Con quién estabas hablando? Me estaba poniendo bien pinche soloso, ¿eh? Estaba hablando con un amigo Pero no tiene importancia, no te preocupes Tú eres mi favorito, ya sabes De donde yo vengo son tres <risa> <risa> ¿Qué tiene? Es de amigos, al lugar que fueres Haz lo que vieres yo quiero saber bueno yo vengo de un mundo del fútbol. Ajá. Escorpión su ah, jefe. Ah, no estudiaste entonces. Tú? no, mucho. Exactamente. ¿A poco tenías novia? ¿Quién era? Escorpión, o que te la comió en ¿O te comienzan los en <risa> ¡Pinche comunidad de mierda los estadounidenses son peor te, como, man, que el pinche cáncer de la, la comedia, cabrón! ¡Ay, pedófilos! ¡Pedófilos! ¡Machistas! ¡Machistas! ¡De todo, cabrón! Ay, no no, yo el de, de ¡Ay, <risa> no, no! no, no, no, no <risa> es eso, ¿Cómo está tu familia? Porque el otro día veí que estabas medio preocupada por tu abuelita y por tu mamá, por mi, sí. por mi suegra y así. La verdad la situación está complicada en España, mucho más que aquí en este momento Y pues sí, muy triste, pero trato de animarme, trato de mandarle buena energía a mi abuelita y mi, y mi sueño es que se venga a vivir a México conmigo Entonces a ver si después de este tema, pues logro convencerla Y acompáñame a Madrid por ella, porque no se quiere venir a México Ya le dije todo el tiempo, ven a México, ven a México Y no quiere la abuela ¿Qué, ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a tocar o qué vas a hacer? ¿Qué vas? Vengo nada más de influencer, pero de los influencers. Nomás vengo de patrón aquí atrás. ¡Ah! Este... ¡Qué chingón! De esos influencers que cobran por no hacer nada. No, no cobro, pero no hago nada. Igual. ¡Qué chingón! ¡Qué bueno! <risa> <risa> me da gusto. Bienvenido a la hueva. Ay, ¿Cuánto Dios, es tu ay, récord? No, no. Para el siete, ¿cuál es el mío? Estamos no, intercambiando. No, pero yo soy mujer, tú dime. O sea, yo, yo soy dime, hombre y yo, él, y yo me, a la ah, mujer. Tú dime. A ver, no. Tú digas así de ojos de buen pero. Eh, mediodía, 10. ¿Quién va a decir una mujer? <risa> la dila, la la la Con sacatos y sacatos. Y <risa> <risa> Entiendes, ¿verdad? Hay comentaristas muy idiotas. Sin nombre, es, no, no, no, no, nómbulos, si no al presente. No, nombra los nombres. No, porque si no se van a ofender y me no. van a correr ahorita. No, Entonces, no, no. Será pues, dinos uno, dinos uno, dinos uno. ¿Cómo estás, cabrón? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Son, son este, tiempos de... Sí, buenas eh, noches. La abstinencia, abstinencia. abstinencia? saludesca. ¿Cómo no, te sientes madres, madre? Sí, mírame. Es increíble lo que veo, vos. No, me, me tocaron puros güeyes que, que son bien tranquilos, que ni tienen escándalos en el camino. Vamos a tocarle discretamente. Sí, bueno, no, no, pues mames esta mamada Soy el estilista, perdón güey? Qué pedo, güey, qué están haciendo, pinches bola de... Nada, güey, tranquilo, ya ¿Qué? te enterarás ¿Qué? en TV novelas, güey ¿Qué? ¿Quién es quién? ¿No puedes saber quién es quién? No ¿Qué? mames, ¿Qué? güey, están machando sus pinches outfits Balvin, ¿acaso? ¿No es lo último en bromas ¿No has visto a Mati Gareda ¿Cómo está enamorado de mí? Ah, bueno. No, ¿Y a no, no, cuál la no, que más te gusta? A ver, yo, yo a ver, soy no. Dios, pero no perdono. O sea, Michelle Rodríguez no tiene bronca. No, sin pedo. Te están preguntando, eh, Scorpión, ¿te gusta el chile ancho? ¿Qué es eso? No, no, ya empiezas a leer pendejadas, Belita, porque te van a alburear. ¿Por qué dicen eso del chile ancho? ¿Qué significa? Pues no sé, pero seguramente te suena como albur, entonces mejor no leas ni, ni, ni preguntas, ni este... Ni, ni nombres porque luego te empiezan a alburear y luego te, luego te vas estoy a convertir estoy embarazada, en es tuyo mi hijo, dice una ¿a quién embarazada? por supuesto ¿no? que es mío Belinda, en exclusiva, Belinda está embarazada del escorpión dorado y lo confirmó en un live en Instagram cállate <risa> estos que, Entonces, es en mi pelo? ¿ah, es tu pelo? sí es para estar lo peinando ¿y con qué te lo lavas? Con saliva de mujer escúpenme no. me da gusto que les valga pito las recomendaciones y que sean ajenos a todo el pinche planeta Italia que? España que? China que? es una bola de pendejos y todos no mames, México, pinche latino, normal. Sí, pinches italianos, ahí andan de dejotitas güey. míralos a nosotros Podrían haber ido al vivo Italiano sin ningún problema. Y eh, nosotros estamos aquí eh, con Laura eh, Pausini sí. y Humberto. Laura Pausini <risa> no, la <Pausina> y Zúquero, <risa> o, a ver, Cristiano Ferro. Voy a hacer un festival el vivo Italiano. Una vieja con sus pingotes. ¿Cómo va <risa> <¿sí>? a <risa> decir el, el estuche? El peluche en el estuche es una actitud es una actitud ante la vida, es una filosofía para Patricia, por favor. Pero tú sí tienes peluche. Te presto uno ahorita, el chino. <risa> ahorita sal de más abajo. ¡Ay, no! ¡De la panza, no pienses mal! Yo puedo, ve, otra vez tu pinche perro de presión. mames, casi me mata. ¿Cómo pide su visa el escorpión dorado? Yo, yo no tengo visa, güey. Yo tengo con esta pinche, así, es mi identificador. Me okay. ve, del señor don escorpión. <risa> ¿Qué tranza? ¿Sabes, ¿Sabes de qué se trata este pedo? Sí, si se trata de reventarlos públicamente. Es como un roast, pero en teatro. No mames, qué fácil. Contra este par de hashtag que me traes a la mesa. No mames, hoy, hoy, hoy estás tranquilo tú, güey. Comparado con esos dos pendejos, tú eres family friendly. Yo lo malo ya lo hice hace mucho, ya. Ya se está probado, o sea. Qué bueno que no me juzgan por mis delitos anteriores. No hay que juntarnos con ese par de pinches pendejos que dicen pura pende... Pinche chistes, idiotas. Qué padre que sí. este, pues por fin eh, conoces al dios del internet, ¿no? Al Dios Ya me ah, dijeron que, ¡Ah! Ya es youtuber, Mara Patricia, ya es youtuber. Ya no quiere ser Televisa, ya quiere ser youtuber. Uy. Yo siento que yo también puedo ser un life coach, un gurú de la vida. ¿Luego? ¿Sientes que puedo ser? ¿Pu sí, ser? rápate ya, c <risa> <risa> Este, yo, Escorpión, este, soy Facundo del Sec, <risa> Tengo dos preguntas. La primera de qué se trata este pedo, ¿no? Y la segunda, estás bien cagado, güey. <risa> qué bueno que lo mencionas, Facundo. Eh, eh, sí, eh, bienvenidos. Hoy se trata de hacer como unas pinches conferencias con gente que básicamente está trending topic por alguna cosa de escándalos. Así que por eso reuní a estos cuatro elementos para que nos hablen de sus pedos, ¿no? Básicamente. Exacto. más todo el planeta! ¡Salud! Por eso no me gusta venir a este tipo de gente, güey, así. ¿Qué es esto? ¿Ventaneando? Y este güey no me lo hacía. Tranquilos, tranquilos, nada Así lo hizo. Pero tranquilos, tranquilos, la clave está en estar, en estar tranquilo Y se acerca el pedal Pero, pero nos bajamos con él y nos empezó a contar una sarta de mamadas, güey O sea, lo empezamos como a hacer Y él qué bien me caen ustedes, chavos Y ya le pregunté yo así como ¿Y no has visto así como atropellados, muertos? Dice, sí. Uy, no, hace dos semanas atropellé yo a una señora sí, no, sí, no, así no, es mamada Nos dice, no, si te sacas de pedo porque dices, a ver en cuánto me la cojo pero, pero no, afortunadamente nada, no, le di lo de su bici Y con eso ¿tú? Aparte, aparte nos dice, la pendeja si sí, una carretera, cree que le voy a dar el paso y huevos que me la llevo <risa> <risa> Peor entrevista que has hecho Esta <risa> ¡Ya sabía que no puede estar eso! <risa> es una respuesta válida, la verdad Scorpión Dorado, eh, algún mensaje que darle a aquella gente que... Si pues, a tu criterio, bien o mal, te critican por el contenido que haces y que no hay un, un mensaje no, positivo no lo a critico. los demás. ¿algún mensaje a yo demás? no conozco gente que me critica. Ni no, yo, ¿eh? ¿Cómo que no? da no? ¿no? no, no? no? un mensaje positivo, das un mensaje muy positivo. Eh, sí, sí, se trata, mira, todos los que estamos en esta mesa. Eh, nos convertimos en algún momento en pinches provocadores profesionales. Eh, hay algunas personas que lo hacen desde 1975. Eh, <risa> y hay otras que. No ¿A, qué? a los cuatro años empezaste a hacerle la mano. ¿Sí? A los 16, güey. Y a los 16. <risa> <risa> <risa> los 40, que <risa> eran los abandonados. Es, es el clásico extraño de Benjamin Button aquí en mi compadre. Pero el punto es que sí, güey, pues, eh, ya con la con la actualidad. Tenemos tantas pinches opciones para usar nuestro tiempo libre Que le puedes dar play a cualquiera de nosotros O cualquiera de las plataformas online O todavía la gente arcaica viendo televisión ¿Verdad, Facundo? Entonces, este, cualquiera de nosotros pues tiene la opción de expresarse como se le pegue su pinche gana y ustedes tienen la opción de darle play o no, cambiarle o de quedarse. Así que esperemos que nos acompañen en esta bonita plática y gracias por venir muchachos. gracias. gracias, gracias. Ah, Chumel, Chumel y ya anunciamos nuestro eh, proyecto en conjunto. Nuestro proyecto en conjunto que es el, sí, eh, los, los, twin, los, los, los Twins. Los Trending eh, Twins. Este es, trending twins. Si tú quieres un trending, ven con los Trending Twins. Trending Twins. We're trending twins. Sí, sí, trending, trending twins. Topics al 2x1. Cualquier cosa que quieran hablar de drogas, de niños, y eso, pues ya no. está. <risa> magnífico, magnífico el con Dana Paola? Otra vez. ¿Es que la odias que no, ahorita, no hay vuelto, ahorita, hay, ahorita hay que estar en las casas. Pues sí, pero imagínate es que hagan un dueto aquí este en Instagram. A ver si se hace? Ahí está el galán. Uy, oh, disculpa. es que no tenías tu canas y bigote? La... <risa> no, no, no, no, no, la <risa> ¿Tú sí eres campeón del LOL? Yo sí, a huevo, güey, yo sí gané eso. Pero bueno, a ver, ven, acláranos algo. Muchos dicen Ajá. que hubo trampa que porque con la máscara no se veía. Es que pendejada, güey. No? Es que tú no ves cuando no me cago de la cara, güey. Si son pendejos, güey. Pinches 30 cámaras apuntando No, no se ve. Tranza, la que se aventó Richie y el bicho Alex en el Fernández, güey. Porque, este. ¿A ¿Por que les miento? Le sacaron ahí sus tarjetas sí. y hicieron equipo, pinches pandem. Sí, hicieron oh, equipo. Más, sí, chingas su mano los dos. Los quiero mucho, pero el pedófilo y el otro chingan. Pero qué escándalo tiene un cada quien. ¿Tú has tenido ¿tú, escándalos últimamente? No, Lo no, no, ignoro, yo pues estoy cero atacado en redes. Qué bueno, qué bueno que estás aquí. Ahorita te vamos a sacar tus trapitos al sol con toda la prensa y todos los. Ya pares. salieron, sí, ahora, salir, ya salieron, ya salió el trapón. Ya sé. salió el trapón ahí. Es perro, me moría. <risa> y no. se volteó diciendo perdón. Pinche <risa> velo, no mames. Según los sexólogos, es posible que algunas mujeres lleguen a experimentar 100 orgasmos por hora. Me pasa todo el tiempo eh, <risa> en, en mis sesiones. Eso hago experimentar <risa> de nada. Eres ginecólogo amateur. A huevo. <risa> ¿Qué plática pedo, Facundo? ¡A huevo! Ya termina mío, vean nada más. Que, que vean la pinche banda casta está mío, nada más. Existe una técnica infalible para detener la eyaculación precoz: el truco del apretón. pegar de los huevos. <risa> Cortarte la verga. <risa> Ligazo, piso. <risa> ¿Qué quién eres o okay? qué? Soy drogadito. Soy <risa> sí, drogadito. Que está cañón, ¿no? A la gente, como que le vale madres. Apenas acaban de cerrar las playas allá en Acapulco. ¿Sí supiste que a partir de hoy a la medianoche están cerradas las playas en Acapulco? No sabía eso. ¿Lo acaban de decretar hace unas cuantas horas? Las playas de Guerrero, las playas de Baja California, las playas de Jalisco y las playas de Quintana Roo, cerradas a partir de hoy a la medianoche. Pues bueno, hay que quedarse aquí, no importa, pues sí. ¿Me estás choreando? No, no te estoy choreando, es que. <risa> Ya no vas a poder enseñar tus bikinis allí en, en, en las playas eh, mexicanas, por, por lo menos me hasta nuevo aviso. ¿Cómo? aquí. Ah, bueno, está bien, para, para, porque ahí están luego los paparazzis ya vieron dónde vives, entonces. Lo que hacemos es medir qué está buscando la gente. Oh, en el hombre, país. Otra sección nuevo, no, este, sí, muy tí. original, no, no, no, pues sí. ¡Qué eh? chingón! Eh? Cuéntenme más. Sí, no, sí, no, <risa> pues. ¡No, tranquilo! <risa> <risa>